Hoy en día hay chicas que el sexo por primera vez con un chico le parece algo grave o le parece algo normal. Normal, ya tiene amigas que hicieron eso. Sí, hasta ¿Sí? que se volvió al punto común y ya vamos muchas gracias. su sinceridad. Gracias. Una pregunta, ¿qué piensas de cuando una mujer tiene sexo con, empresa, con un hombre sin ¿sí, conocerlo de primera vez que sea en la rumba o así? ¿Qué parece eso para ustedes? ¿Cómo? Muy divertida. Sí. sí. ¿Algo malo, algo normal, algo que sí, en Colombia? No, estoy de acuerdo. No, no, no de acuerdo? Decir, ni es algo normal. malo bien para mi abuelo, pero no estoy de acuerdo. Sí, eso depende de la persona, pero sí. No sería ver, ya, Es algo muy irresponsable. ¿no? Sí. ¿Y ya tuvieron amigas que hicieron eso? O? Sí. sí. ¿Y si tienen una amiga que, no que lo hacen ¿Les dicen tips para no hacerlo? Cada quien su vida. Sí, cada quien la actividad. Sí, ahora Sí. Eso sí ya, Ahora pues. Ah, listo. Bueno, entonces soy de Francia, ¿creen que es muy literal en Francia? ¿Creen que es muy literal o no tal. Sí, sí, sí. A ah, comparación de estas culturas totalmente diferentes. Sí. sí, bueno, para sorprenderos me parece a mí personalmente que es más cultura de Colombia. Solo que, sí. Ah, okay. sí, que en Francia es como perro que ladra, perro que no muere. O sea, en Francia hablan mucho, pero no puedo que nada de Aquí se dice más la palabra menciona azolapada. Ah, sí, eh, sí. Sí. Sí, sí. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias, Cristo, gracias. Gracias, gracias. gracias. va mucho de rumba? No. no tanto gracias. Bueno, igual, ¿qué parece? Mucho trabajo. sí. ¿Qué le parece ahora? Bueno, en todo el mundo, como el mundo se ha vuelto liberal, ¿qué le parece cuando una mujer tiene no. sexo por primera vez con un hombre sin conocer? Muy mala actitud responsabilidad, porque para tener sexo hay que tener responsabilidad en el mundo. Es un acto de responsabilidad. Sí, pero ¿tiene amigas que hicieron eso No, hasta el momento no. ¿Y si tuviera una amiga que lo haría, usted le aconsejaría que, la que no lo hiciera? aconsejaría, que no lo hiciera, es un acto de responsabilidad y que hacerlo con la persona que usted considere indicado. Ah, sí. listo, muchas gracias. No, gracias. Sí. ¿Estás mal mucho de rumba o...? No. No tanto. Bueno, ¿qué piensa cuando una mujer tiene sexo por primera vez? Sí, ¿Le parece falta de ética? ¿Le parece normal? Es de... No, es algo que esa ética que ¿Alguna parte experimental? Sí. Ya tiene amigas que hicieron eso. Y para ella es como lo amar, o sea, sí, algo muy sí, corriente. Ya a ella pasó. Ay, te muchas gracias por sus sí, sí. respuestas. Sí, o sea, gracias. Sí. ¿Usted qué piensa de una relación sexual prim el primer encuentro? ¿Le parece algo como feo, grave o.? Muy poquita la persona que.. Al primer día tener la firma. Le parece como una falta de ética. Sí. ¿Y ya tiene amigos que hicieron esto? O... No. ¿Nunca? Y si una amiga lo haría, usted le diría, eso no se sí. Hace? ¿sí? Ah, listo, muchas gracias por su Muchas sí. sí, gracias. Usted gracias. Gracias. va mucho de en los países ¿Qué le parece a usted en una rumba con una chica que tiene sexo por primera vez con un chico o no suena una rumba? ¿Le parece falta de ética? ¿Le parece normal? ¿Le parece? ¿Qué le parece? ¿Normal? ¿Sí ¿Es normal? <risa> ¿Sí? ¿Ya tengo amigas que hicieron eso? Sí. ¿Y es normal? O sea, ya muy liberal el todo. ¿Sí? Ah, bueno, entonces muchas gracias por su o sea, gracias. Los colores son muy rumberos, ¿cierto? Sí. ¿Se vamos mucho de rumba? Bueno, ¿qué le parece a usted que una mujer tenga sexo por primera vez de una rumba o conocer a un chico? ¿Le parece una falta ética o algo normal? O... No, pues cada quien con su vida, pues. Pero igual yo no lo haría. No lo haría. ¿Y tiene amigas que lo hicieron? Sí. ¿Y usted no le dice nada? O sea, nunca cosa? No, no, no. Que no. ella haga lo que dice. Cada sí. quien con su pues su experiencia. Vale. Bueno, muchas gracias Samba, ustedes. Buenas noches, ¿cómo está? Hola. ¿Cómo se llama? Claudia. Michelle, mucho gusto. Eh, bueno, la pregunta es, ¿qué piensa usted cuando una persona conoce a otra persona el primer día y tengan sexo la primera noche? ¿Le parece mal? ¿Le parece bien? Mal. ¿Y por qué mal? No, yo pienso que... O sea, creo que es un momento muy íntimo y hay que conocer muy bien a la persona con la que uno va a estar. ¿Sí? Eh, para poder llegar a ese nivel. Si uno sale con una persona en una sola noche y ya piensa hacer de todo, no. O sea, es que es el cuerpo de uno, es entregarse a uno como persona. Eh, yo realmente no lo considero muy bien. Y por ejemplo, si usted tiene una amiga que lo hace y dice, ay, esta noche me lo voy a comer. ¿Y ¿Usted qué le diría, ay, amiga, está mal o tampoco a, a opinar? Eh, yo si es una amiga y que me diga eso, yo no opino. Bueno, pues, la de hacer, es por su es cuenta. lo que ella, es cuerpo, es lo que ella ah. piensa, es lo que ella quiere hacer. Ah, ya. Pues yo le doy mi opinión, pero pues es respetable también la opinión de ella. ¿Y el viso, la, un beso en la primera cita, por ejemplo? ¿mal? No, es ¿Mal ¿Falta bien? ¿Mal también? Tampoco, yo personalmente no lo haría. ¿Y, ¿Y usted es católica o por la región o lo dice no? Yo soy católica, no practicante. Uh -huh. Pero tengo principios. Ah, listo. Bien. Bueno, entonces muchas gracias por su opinión y su sinceridad. Aquí, okay, gracias. Gracias. Listo, buenas tardes. ¿Cómo se llaman? Eh, ¿Y ¿Y Ustedes, Nina. Ah, bueno, hoy está el partido de Colombia, ¿cierto? ¿Lo van a ver? Obvio. ¿Sí? ¿Sí? Obvio. ¿qué creen quién va a ganar la Copa América? Colombia. ¿Colombia? Obvio. ¿Contra quién en el final? <risa> Bueno una pregunta también, eh, ¿cómo colombianos les gusta la rumba, cierto? Sí. Obvio. Ah bueno, ¿van mucho de rumba? A veces no de plata. Sí. <risa> o sea, todo <lo> bien. Y... <risa> ah, y una pregunta para ustedes tres, ¿qué piensan de cuando en la rumba una mujer tiene sexo por primera vez, la primera cita les parece ya normal en 2019 en Colombia o todavía como mucho? No lo hacen. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Normal para ti? ¿Y para ustedes? ¿Normal también? ¿Ya les ha pasado? Bueno, no la la la ríe. Ríe. ¿Y tienen si amigos o amigas que lo hacen mucho así? Alex, Alex. Vale. <risa> ah, <bueno. risa> ¿Y, ah, estoy... ¿Y les dicen como que es amar o normal? <risa> sí, si uno es así que Normal. Normal, sí. Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llama? <risa> Jessica. Hoy va a ganar Colombia, ¿cierto? Obvio, sí. ¿Quién cree que va a ganar la Copa América en Colombia? O... Colombia. Sí, Colombia. Sin embargo, sí. Bueno, la pregunta es, ¿usted va mucho de rumba? Bastante. Sí, como las colombianas muy rumberas. ¿eh? Bastante, sí. Sí, y entonces la pregunta es, ¿qué piensa usted que una mujer en el 2019 en Colombia tenga sexo por primera vez en una cita o en una rumba? ¿Le parece mal, mal? No, mal. ¿Mal? porque. Ah, claro. Hay que hacerse más interesante cada día. ¿Sí? Sí, sí obvio. ¿Y tiene amigas que son así? Que... No, la verdad, no. No. ¿Y si tuviera una, le diría que está mal o no. Obvio, sí. Soy muy de las orejas. Ah, listo. Entonces, muchas gracias por su okay, respeto. Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Ginette. ¿Vas a ver el partido hoy? Sí. ¿Qué más ¿Qué más quieren? ¿Qué, ¿qué Colombia. ¿Claro? Pero no, 3 -0. 3 -0. Mira ¿Claro? ¿Claro? ¿Claro? ¿Claro? ¿Claro? ¿Claro? ¿Claro? ¿Claro? ¿Claro? ¿Claro? ¿Claro? ¿Claro? ¿Claro? ¿Claro? ¿Claro? ¿Claro? va mucho de rumba? ¿Cómo? ¿Qué piensa usted en el 2019 estamos en Colombia que allá todavía gente que que solamente hace sexo por familia, que no hace una mujer, que no hace una mujer, o normal? Normal. ¿Normal? Sí, tiene amigas que, que hacen eso. Estamos rumba? en el siglo XXI. ¿Cierto? Sí, liberal, normal. Sí. ¿Tiene amigas que hacen eso o no? Sí, sí, todo hay, todo y todo. ¿Ya? Bueno, entonces quédate conmigo, muchas gracias. Okay, chao. Para vale. ello. Bueno, tardes, cómo se llama? Alexandra. Camilo. Camilo. ¿Hoy juega Colombia lo van a ver? Sí, claro. Colombia claro. va a ganar. Colombia. Colombia y la Copa América aquí la, la, la, la, la, la, la, la, la va a ganar. Colombia. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Estaré plenamente allí, entonces el año en Colombia. Otra pregunta, ¿ustedes van mucho de rumba? Sí. Sí, sí, la verdad sí. Sí. sí. ¿Qué piensan que en 2019 haya chicas que tengan sexo por primera vez de rumba les parece bien, normal o? Y no, pues es dependiendo. No, no, me parece que es algo muy normal. No. ¿Normal ya? No, no es normal, ¿no? ¿No? ¿Está mal? ¿Está sí. mal? Pues sí. No, pues no, o sea, no, no, no está, está mal. mal. No, no, no está, está bien. Mal. Está bien. ¿Está bien o está mal? No, está, está mal. Mal, mal. mal. Si tuviera amigas que hicieran eso, les diría que está mal, pero no. Yo sí, yo les diría que pues está mal, ¿no? pero quién sabe si el amigo se controla todo. controla sí. <risa> Alice, muchas gracias por su sinceridad Gracias, gracias. hasta luego gracias. Bueno, hasta ¿sí no, yo lo mismo Bueno, ¿cómo se llama? Carol ¿Usted claro. Claro, qué pregunta? Ah, una pregunta hoy va a haber? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar a la Copa América? Ah, bueno, buena respuesta Otra pregunta, usted va mucho de rumbo aquí Sí. ¿Qué le parece en 2015 aquí en Colombia una botella de salsa? por primera vez la escoteca, por ejemplo, con alguien. ¿Bien, mal, normal? ¿Mal?